Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase Todo no en color diferente, ya ni siquiera tengo compañía, ya más potente, mi corazón ya no siente la vida, nada. Modo automático, siempre logrando que pueda pasar el día, ya. En estado deprimente, pero no puedo sentarme a morirme más. Todo en color diferente, ya ni siquiera tengo compañía, ya. De más, más potente, mi corazón ya no siente la vida, nada. Modo automático, siempre logrando que pueda pasar el día, ya. En estado deprimente, pero no puedo sentarme a morirme más. Y otra vez, que estoy solo. Ni compañeros ni amigos, acá todo Y como ven, yo me controlo Perdido en un ciclo, en mi todo Más metas para arriba, pero más difícil se me hace la subida Siempre mi muro me revienta la salida Me importa un con lo que piensen de mi vida Sin uso de medicina, he logrado superar la vida de la vida Usando como soporte de juego día a día Como ven el vivo de fantasía. Me, me vengo arriba con ese temón Siento de nuevo la misma emoción El hambre crece con cada canción mejor este mayor del corazón Y con más fuerzas crece la ilusión Ya no me importa una mierda el amor No rompe nada, si roto, ya estoy Así se lidia con esta prisión todo en color diferente ya ni siquiera tengo compañía ya. el enemigo más, más potente mi corazón ya no siente la vida nada. Modo automático siempre logrando que pueda pasar el día ya. El estado deprimente pero no puedo sentarme a morirme más. Todo en color diferente ya ni siquiera tengo compañía ya. Lo enemigo se más potente mi corazón ya no siente la vida nada. Automático siempre logrando que pueda pasar el día. Ya, en tanto deprimente, pero no puedo centrarme a morirme más. Pocas cosas me motivan. Esta presión me asesina. El abismo me pisa con prisa. Cada vez siento menos la prisa. Todo es un ciclo en la vida. El que domina lastima. El que lo mira no opina. Y el que lastima no avisa. Modo automático para no sacar emociones y irme a mí mismo. Modo automático para no hacer ilusión y salir del abismo. Modo automático, modo automático para que no Salga al lado romántico, modo automático, automático modo automático, automático, es el escudo ante un daño muy, muy trágico color diferente, ya ni siquiera tengo compañía, ya. Yeah. Derema se más, más potente, mi corazón ya no siente en la vida, nada. Modo automático, siempre logrando que pueda pasar el día, ya. Yeah. En estado deprimente, pero no puedo centrarme a morirme más. Todo en color diferente, ya ni siquiera tengo compañía, ya. Yeah. Derema se más, más potente, mi corazón ya no siente en la vida, nada. Modo automático, siempre logrando que pueda pasar el día, ya. Yeah. En estado deprimente, pero no puedo centrarme a morirme más drop him